Siempre hablamos de los chavistas, de la dictadura, de las oposiciones, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es el pueblo, el pueblo venezolano que es el que está pasando las dificultades más arbitrarias por la estupidez de seguir una ideología es así de sencillo, vuelvo y digo lo que decía mi abuelo, pendejo no es el que silba, sino el que voltea a mirar tú estás señalando así entonces con uno señalas tú y con tres te señalan a ti, y eso es lo que está pasando, si nosotros miramos por qué Venezuela hasta el día de hoy han salido más de 6 millones de venezolanos, en un país donde la población no supera los 30 millones de habitantes es algo de pensarlo, porque estamos hablando de que ah, está pasando un fenómeno, es un fenómeno porque que donde la gente sale huyendo de su país, prefiere ir a aguantar hambre, miseria en cualquier otro país antes de quedarse esperando un milagro en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque muy bonito cuando sale el señor Maduro o el señor Diosdado Cabello en su programa con el mazo ando. Es que en Venezuela hemos soportado y aquí no pasa nada y los yanquis quieren acabarnos. Y sale Maduro sacando pecho diciendo estamos pasando por el mejor momento, la economía se está activando eso aquí lo llamamos bla bla bla en, coloquialmente mierda, es lo que están hablando, no es más porque si uno ve que la ola de venezolanos sigue que día tras día siguen saliendo miles y miles de venezolanos es porque la cosa está muy barraca. entonces es algo de preocuparse uno donde yo digo todas las estancias, la comunidad internacional los Estados Unidos, las ONGs todos aquellos que creen que están luchando por un derecho, por una igualdad, los derechos humanos, la ONU, en fin, todos tomarán en cuenta esto, porque así como, como se especula, puede, podemos llegar al 2022 con una migración de que pueda sobrepasar los 7 millones de venezolanos. Entonces es algo preocupante, porque sabemos que esto ha pasado a lo largo de la historia en varios países, que han desertado, qué sé yo, 1, 2, 3 millones en una población, por lo menos en Colombia, que por, por los 70 migraron unos, unos 3 millones de colombianos en una población que estaba sobre los 50 millones de, de personas, pues... No era que fuera aceptable, pero era, se, se manejaba dentro de lo normal. En un país donde no sobrepasan los 30 millones, ya se fueron 6, la cosa está tesa. Y es de ponerle cuidado, porque se están leyendo que o los tienen amenazados, o están aburridos, o están aguantando hambre, o están perseguidos, o definitivamente no se puede hablar. O definitivamente, allá no hay nada que hacer. Se perdió todo. ¿Y qué se puede hablar ante eso? Nada. Porque es que si hubiera algo que mostrar, decir, no, es que, bueno, Venezuela se cayó en la parte económica, pero en la parte de educación creció. La educación está por el suelo. Bueno, ¿cómo se le puede pedir educación cuando el que está manejando el país es un señor que... Ustedes ya sacan las conclusiones. En un país donde impera la dictadura y donde se utiliza a la fuerza pública para amedrantar al pueblo ni modos muy difícil. Juan Guaidó afirmó que es necesario recuperar la democracia para frenar la hora migratoria y David Molaski, opositor, estimó que la migración venezolana puede llegar a 7 millones en el 2022, haciendo un recuento de los venezolanos que huyen a diario de su país, unos porque fueron desplazados por la FARC o por el L.N, otros porque son perseguidos por la tiranía, eh, por no comulgar pues, con un régimen o con los ideales de ellos, otros ...porque definitivamente están aguantando la física hambre... ...y otros porque sencillamente ya no ven futuro en Venezuela... ...o sea ya no ven esa esperanza... ...ya no ven esa luz al final del túnel... ...por una dictadura que lo único que está haciendo... ...es acabar con el país... ...la gente dice... ...no pero es que usted habla muy mal del socialismo... Muéstrenme en otra cosa... Muéstrenme en otra cosa... ...si ustedes me muestran cosas reales... ...que esté pasando con el socialismo... ...del siglo XXI... ...o con su famosa revolución bolivariana... ...yo lo digo acá... ...pero qué pasa desolación, desastre, migración, enfermedades no vayamos tan lejos, el COVID supuestamente en Venezuela estamos llegando a los 6000 no hemos llegado a los 6000 muertos cifra que era diaria en Colombia y ellos en año y medio solamente seis mil en un país donde no hay, no hay electricidad, donde no hay agua, donde los médicos tenían que llevar su propia agua porque ni siquiera había agua del acueducto ese cuento, es un cuento chivo ese cuento que lo metan a otro, entonces no podemos vivir en una mentira, esto es una realidad y es una dura realidad, por eso yo quiero hablar del pueblo venezolano, pero antes de eso quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal leen like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios y a ver si entre todos remando para el mismo lado podemos llegar a un feliz término hasta el día de hoy aproximadamente 6 millones de personas abandonaron el país la mayoría de ellos con destino a, na a naciones de la región que se Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, bueno, los, los países más cercanos. Juan Guaidó afirmó que frenar la ola migratoria venezolana tiene que ver con frenar la dictadura, con recuperar la democracia, una de las consecuencias más evidentes, más obvias, más dolorosas de todo lo que ha sido la dictadura en Venezuela. O sea, aquí no se está hablando nada nuevo, aquí no se está especulando, aquí no estamos difamando sobre nadie, estamos hablando algo que es notorio desde Pekín lo pueden ver qué tristeza ver un país tan próspero como es Venezuela acabado en ruinas por un par de payasos que quieren hacer creer en un socialismo y en una lucha contra unos enemigos que solamente existen en, la, en las mentes de ellos Gran parte de esos 6 millones de personas Se han ido por conflictos armados que vive el país Como el que enfrentó los grupos desidentes de la FARC Con las fuerzas armadas en el estado fronterizo de Apure Y que comenzó en marzo pasado No olvidemos que hubo más de 30 militares muertos Hubieron 8 secuestrados Que tuvo que Vladimir regalar un poco de terreno Para que lo soltaran Que después vengan a sacar pecho diciendo Hicimos valer nuestra autoridad paja bla bla bla no nos volvamos a entrapar en un falso dilema votar o no votar cuando el reto en dictadura es ejercer nuestros derechos la próxima elección de este país debe ser para salir de maduro pero eso lo puede hacer la oposición unida la comunidad internacional unida y el pueblo unido o si no muy difícilmente se va a poder salir de ese, de ese cáncer. Lo ocurrido en, Bar en Barinas fue ya la tapa, fue el descaro total. Ustedes se acuerdan que lo que ocurrió en Barinas, la cuna de Hugo Chávez, donde el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, chavista, arrodillado a Maduro, ordenó repetir los comicios regionales después de que el opositor Freddy Superlano venciera legalmente al oficialista. Argenis Chávez. Es una muestra clara que la dictadura es una pírrica minoría. O sea, es una cosa así. Yo no sé a qué le temen. Oiga, mataron al tigre y se asustaron con el cuero. Es un grupito así pero los tienen arrodillados, pero son muy pocos. Para que ellos se valgan a estas cochinadas es porque ya perdieron fuerza. David Molaski, opositor designado por la Organización de Estados Americanos OEA como comisionado para la crisis migratoria de su país, aseguró que la ausencia de libertades en Venezuela ha triplicado la cifra de migrantes que el año próximo podría llegar a los 7 millones. La ausencia de democracia, la ausencia de justicia, la ausencia de libertades puede generar cada día más desplazados que la propia guerra. Tarde que temprano Venezuela va a necesitar de esos 6 millones que están desterrados para crecer. Es Molaski a la vez que aseguró que el éxodo masivo ha sido provocado por una dictadura que ha destruido el sistema político, judicial, económico y social en Venezuela. Es la realidad, no se puede decir otra cosa. Guaidó refiriéndose días atrás que él resalta que sí, mal que bien, la oposición ha estado desunida, pero que esto le sirva para que haya unión. Él refiriéndose días atrás a cómo recuperar la democracia en el país caribeño, habló de reunificar a toda la oposición venezolana, que todo mundo se una y que las próximas elecciones que se celebren en el país deben ser presidenciales. Con el objetivo de salir de Maduro. Sabemos que la única forma para que ese país se arregle es saliendo de Maduro. Ahora, lo, lo dijo Borges, ¿por qué no lo hacen? Vayan a un referéndum, que sea el pueblo, no hagamos campañas políticas. Pensemos ya después de que salga Maduro, pensar en un gobierno transitorio, pero que haya un referéndum donde el pueblo diga, quieren o no quieren seguir con Maduro, ya porque sí si ya no pueden, tendrían que comprarse a los 30 millones de habitantes o a los 24 pues que quedan en Venezuela y les va a quedar muy berraco. ellos se podrán comprar 100 mil, 200 mil votos y obligar a otros tantos pero que haya un referéndum en el referéndum le puedo apostar que hay un referéndum donde voten 10 millones de venezolanos y le puedo asegurar que 9 millones votarían para que se largara Maduro de una vez o si no, ¿por qué no lo hacen? porque ellos saben que esa la tienen de perder esa sería, o lo que dice Juan Guaidó, una común unión entre la oposición con la comunidad internacional a la vez ligado al pueblo y vamos a unas elecciones yo lo veo más por el lado de Borges pero si Guaidó dice que vayan a haber elecciones presidenciales y si se pueden hacer Bienvenidos sean para que una vez se pongan las cartas sobre la mesa y se sepa quién es quién. Eso es lo que hay. Qué lástima. Bueno, pero será hasta una próxima oportunidad.